Sacar a un inquilino de un local comercial bajo la causal de venta del inmueble es muy difícil cuando ya tiene más de dos años de ocupación de ese inmueble. El día de hoy vamos a ver por qué es tan complejo y si te quedas hasta el final te voy a dar mi recomendación de cómo terminar ese contrato de arrendamiento. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Saludos, doctor Leonardo. Le agradezco ayudarme con mi caso. Es que resulta que mm. yo soy dueña de un local comercial y lo voy a vender. Ya le había enviado la carta de previso al inquilino con más de seis meses pidiéndole el inmueble y no me desocupó. Yo quiero saber cómo hago para sacarlo y cuánto me puede costar eh, un proceso de desalojo o cómo sería el proceso. Bueno, gracias a ti por tu pregunta. Es pan de cada día. El día de hoy vamos a responder la primera parte de tu consulta. La segunda parte respecto a cuánto vale un proceso de restitución lo trataremos en otro video porque vale la pena ahondar un poco sobre ello. Frecuentemente yo escucho decir a propietarios frases como esta. Pero es que es mi inmueble. Yo con mi inmueble puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo así que yo no puedo sacar a un inquilino si yo necesito mi inmueble? Por otro lado también escucho inmobiliarias que dicen pero es que en el contrato nosotros pactamos que si le pagábamos tres meses de indemnización el inquilino estaba obligado a desocupar. Pues no señores, afortunada o desafortunadamente uno con los inmuebles no puede hacer lo que arbitrariamente uno quisiera. ¿Y por qué? Porque los inquilinos también tienen derechos, las únicas causales. Para pedirle a un inquilino que ocupa un inmueble con un establecimiento de comercio por más de dos años, están contempladas en el artículo 518 del Código de Comercio. Y son cuando el inquilino ha incumplido el contrato, cuando el propietario lo necesita para su propia habitación, cuando el propietario lo necesita para instalar allí un establecimiento de comercio distinto al que tiene ya el inquilino. Y por último, cuando el propietario necesita reconstruirlo o remodelarlo. Por ningún lado vemos como causal de pedir la terminación del contrato de arrendamiento del local comercial, la causal de venta. No se puede. Pero supongamos que seguimos con la terquedad y me dicen, Leonardo, pero es que el inquilino Pactó con el arrendador dentro del contrato que él conocía que el inmueble estaba en proceso de venta y se comprometió y se obligó a que cuando le notificaran de esa venta, él iba a desocupar. Pues les cuento que no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve? Porque las causales que están señaladas en el artículo 518 tienen un candado grandísimo y es que son de orden público, que significa que cualquier convenio entre las partes se da por no escrito. Ahora bien, para estos propietarios que por ignorancia o quizás por ventajosos le mandan la carta de terminación al inquilino argumentándole las causales que están en el 518, pero que es mentira porque realmente lo que quieren hacer es vender, no se vayan a poner a llorar cuando les llegue la demanda de perjuicios, porque si el inquilino se entera que lo que hicieron fue hacerle conejo para sacarlo de allí, Él está en todo su derecho de iniciar una demanda contra el que le causó el perjuicio. Entonces mis recomendaciones, pero antes de ellas, te invito a que por favor te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas cada vez que publiquemos un video nuevo. Primera recomendación, si estás vendiendo un inmueble, no se comprometan a entregar el inmueble desocupado. Segundo, en la promesa de compraventa dejen expreso que el comprador conoce que el inmueble se encuentra ocupado y anexen a ese contrato de promesa de compraventa una copia del contrato de arrendamiento. Tercero, si se comprometieron por casualidad a entregar el inmueble des desocupado, pues adicionen un párrafo en el que diga que en el caso tal que el arrendatario no desocupe, se le cederá el contrato de arrendamiento al nuevo, co al nuevo comprador, al nuevo propietario, para que sea este nuevo propietario el que le pida al inquilino bajo la causal que él considere. Por último, la mejor. En derecho, las cosas se deshacen así como se hacen. Significa que lo mejor es hacer una terminación de mutuo acuerdo. Y aunque parezca fácil decirlo, yo sé que hay muchos arrendatarios que tienen sus propias necesidades. Solo es cuestión de sentarse a dialogar con ellos y plantearles una alternativa, como por ejemplo, darle la opción al arrendatario que se vaya del inmueble en cualquier momento y no que esperen hasta el último día de la vigencia del contrato. Bueno, ¿qué opinas de esto que acabo de contarte? Déjame saber tu opinión escribiendo en la caja de comentarios. Te recuerdo darle like a este video, compartirlo, suscribirte, activar la campana y seguirme en redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días, miércoles 7 y 30 de la noche, en Derecho Inmobiliario. Y yo entiendo a la gente que está vendiendo su inmueble y que lo quiere desocupado, pero es porque el comprador se lo está exigiendo así. Y es que esto no soplará hacer botellas. Los compradores deberían también concientizarse que lo primero que tienen que hacer es, dentro del estudio de títulos, revisar el contrato de arrendamiento. Si les conviene el tiempo que está pendiente para cumplir la vigencia, pues que lo compren y ellos son los que le notifican al inquilino la terminación del contrato, porque ellos lo necesitan para su propio uso. Pedir un inmueble no basta solo con decirle al inquilino con seis meses de anticipación. Hay que argumentarle una de esas causales del 518 y la venta no es una causal, así que no insistan porque si ustedes le piden por venta, como fue en el caso de la pregunta que nos hicieron, el inquilino no está obligado a desocupar, por lo tanto, no hay un incumplimiento del contrato y no hay lugar a iniciar un proceso de restitución. Y les cuento que me había olvidado responder la pregunta, <risa> bueno, eh, mensaje para las inmobiliarias, cuando un propietario les dé la instrucción a ustedes de pedir el inmueble, porque lo va a vender o perdón, no, por alguna de esas causales del 518 que se las pase por escrito, eso por teléfono, no, yo prefiero ni siquiera por correo electrónico, yo creo que es mejor por escrito para que no hayan dudas. recuerde que ustedes piden el inmueble y si el propietario incumple, ¿a quién creen que van a demandar? Pues a ustedes las inmobiliarias, no se presten para estas... Mmm, artimañas de los propietarios, estas mentiras de los propietarios. En el desespero ellos piensan que es inocente uno pedir el inmueble con una causal y después venderlo. Esto es perjudicial. Y a ustedes como inmobiliarias nadie les va a pagar el abogado para que se defiendan dentro del proceso que le inicie el inquilino berraco porque le incumplieron. <risa> Nuevamente, muchas gracias por todos los comentarios que me dejan en Facebook, en Twitter. Ah, no, en Twitter no me han dejado comentarios, por favor síganme. En, en YouTube, en Instagram, con las sugerencias para hacer videos. Ténganme un poquito de paciencia porque muchos son los videos que me han pedido y todos son interesantes. Esto sí tiene mucha cosa de dónde cortar. Invito a todos los estudiantes de Derecho a que vean este canal, que se motiven y que vayan buscando un camino en el Derecho Inmobiliario. Aquí hay espacio para todos.